Buenos días, mi nombre es Mariela soy la directora de la Oficina Judicial Civil y me toca opinar ¿sí? en esta ronda de reflexiones sobre el proceso de integración de personas con discapacidad para la selección, eh, para el ingreso al Poder Judicial de la provincia de Nauquén. En realidad, eh, aprovecho la oportunidad para transmitir una profunda admiración a todos los involucrados en este proceso, porque creo que esto es otro de los cambios culturales que nos va a involucrar a todos. Y cuando digo a todos, no solamente hablo de quienes eh, ocupamos cargos de conducción, sino eh, absolutamente a todos quienes conformamos el Poder Judicial. Eh, me parece que desde el punto de vista organizacional es una experiencia de aprendizaje como para abrir nuestras cabezas, eh, focalizar en en experiencias de convivencia y de tolerancia donde vamos a tener que aprender todos, realizar estos ajustes que nos propone la escuela de capacitación y empezar a aplicarlos en el día a día. Eh, creo que el esfuerzo que está haciendo la gente que está concursando eh, en esta etapa eh, tiene que servir como un modelo inspirador para el resto de quienes integramos el Poder Judicial como para la brevedad, empezar a adaptarnos a estos ajustes. Así que bueno, aprovecho la experiencia para convocar a todos a que nos sumemos a este proceso de aprendizaje y empecemos cuanto antes a pensar en cuáles van a ser los ajustes de cada organización.